El ministro de gobierno Carlos Romero informó que las personas que agredieron al gobernador de Chuquisaca Esteban Uriquizu están plenamente identifi identificadas por la policía la autoridad de gobierno solicitó a la fiscalía actuar de oficio recordemos que el hecho sucedió el 8 de mayo en Sucre, manifestantes que participaban de las movilizaciones y protestas por el conflicto del campo en Caguasi, correteó, lanzó objetos contundentes al gobernador Urquizu, a quienes acusaron de traidor por por su parte, el comandante general de la policía señaló que dejan en manos de la justicia la aprehensión de estas personas vinculadas a agresiones contra el gobernador Chuquisaqueño.